Hay residencias con 130 usuarios que tienen solo dos auxiliares durante toda la noche. Hay residencias como la mía, que tiene 63, que también tiene dos auxiliares. Y podemos decir que bien, ¿no? Estáis mejor. No, no, no estamos mejor. Una auxiliar, se dedica a cuidar de los 63 usuarios y la otra se dedica a lavar, a planchar y a coser la ropa. Pero en ratios hay dos auxiliares. Esos son los ratios que tenemos. Esos son los buenos ratios que tenemos.